Yo no sé si tú ves ahí el si Sí, ese tumbado. 14 huevos, mi loco. Ya mamado, no te cuento. Y aquí, sí. ¿qué es lo que está pasando? Ustedes y sus coroneles me lo están mamando. Yo la que te cuerpo en no están produciendo. Yo no estoy No me quillo. Este tipo no tiene sencillo. tú amito no suena a tener ¿Te lo va a Míralo ahí, que está lo bien. Esos son Nike Singapur, okay. okay. tú que si yo tengo un Nike, Tú tienes un viejo mm -hmm. viejo, pero yo tengo un equilibrio Demasiado fuerte, mi no me apetece, estoy esto en España Así se viste en los presos <risa> No me hable, tú estás claro que lo que Entonces, tú eres un locotrón Así se viste en los presos O pues ven y pásame el jabón O pasa saca tu mojón Que te voy a dar que hay tranes no Demasiado fuerte, mejor no se no apego Tú te acuerdas porque te echan mucha leche Eche, eche, eh, pa' que tú los la eche. De un grano para que él me lo queche. Se parece a <risa> mi cuando pides su leche. <risa>